Hola, yo soy Linda y hoy aquí en este video vine a hablar de ese curso sensacional Aero English Course. Tengo información que dar. Así que ya deja tu like y comparte este video para que más gente pueda usar esta información. La primera información es que Aero English Course solo se comercializa por el sitio web oficial y para ayudarle dejaré el enlace del sitio web oficial debajo del video. RIO English Course funciona? Seguro. Con el curso R.A.I.O. aprende con dinamismo y conversación a hablar inglés con calidad. Con el mejor profesor Calanders. Como Cómo aprender inglés en solo. Tres meses sin importar tu edad. Talento o experiencia previa. Sin frustraciones ni profesores particulares. Aprende ahora con el mejor profesor de forma más divertida. Nuestros estudiantes más de 40.000 latinos hablan con fluidez y recomiendan las clases con calendars. Disfruta de la clase gratuita y regístrate. RAI o Course siempre para usted.